¿Qué tal amigos del día? Me encuentro desde la iglesia San José justamente con el padre James Escobar quien nos va a informar acerca de las actividades que inician ya por las fiestas navideñas, la novena y mucho más. Conozcamos detalles y a profundidad con el padre. Muy buenos días a toda la comunidad quevedeña. Soy el padre James Escobar, vicario parroquial aquí en la iglesia San José y quiero pues invitarlos a que sigamos preparándonos ...para la venida de nuestro Salvador Jesucristo... ...hemos encendido en este tercer domingo de Adviento... ...la velita rosa que significa la alegría cristiana... ...que nos da, ¿no?, este gran acontecimiento... ...de nuestra fe, el esperar al niño Jesús... ...con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto... ...y con una gran, una gran, una gran alegría... ...porque eso es lo que significa la Navidad... ...recordar que Jesús vino un día al mundo a salvarnos y que por ello hay esperanza siempre en él. Quisiera también eh, invitarles a todas las diferentes actividades que vamos a tener para este mes de diciembre. Hoy arrancamos la novena de Navidad a las 6 de la tarde en nuestra iglesia parroquial, y entonces todos pues tenemos que pues participar de estos días, ¿no? De preparación, con cantos, con bellancicos, con oraciones, ¿no? Entonces no se olviden, ¿no? A partir de hoy, en la Iglesia Central, estaremos celebrando la novena de Navidad. Luego tendremos este día sábado 17 de diciembre un festival navideño donde todos los grupos parroquiales, nuestros niños de la catequesis, pues, nos presentarán un hermoso programa que arrancará a las 3 de la tarde en la Escuela Fátima. Entonces, también una cordial invitación a todos ¿no? a asistir a este bonito evento de fe y, pues, justamente para así celebrar mejor esta llegada del niño Jesús. El día domingo 18 de diciembre tendremos, a partir de las 10 de la mañana, el famoso, pues, pase del niño, ¿no? A pesar de que sabemos que va a celebrarse también al mismo tiempo la final del mundial pues les queremos invitar ¿no? a que de alguna manera pues participen de ¿no? este Pase del Niño, que es un motivo más para, como cristianos, pues públicamente manifestar nuestra fe en Jesús. no Entonces, esto arrancará, como digo, a las 10 de la mañana por las principales calles de la urbe, y pues también estarán pues todos los niños de la catequesis, padres de familias, grupos parroquiales, ¿no? representando a los pesebres vivientes con cánticos, con villancicos. Entonces no se lo pueden perder. También me gustaría indicar que la misa de Nochebuena la llevaremos a cabo el sábado 24 de diciembre a las 8 de la noche aquí en la iglesia central y posteriormente el día domingo... De 25 de diciembre, que ya es Navidad, tendremos como cada domingo, pues las misas eh, ya pues, bien fijadas, ¿no? De 7, 9, 11 y 7 y media de la noche. Finalmente, la misa de Año Nuevo, el domingo primero de enero, solamente la tendremos a las 7 y 9 de la mañana. Y con ello, así pues nos preparamos a. Comenzar un nuevo ciclo, un nuevo tiempo con la ayuda de Dios y de su Santísima Madre Ya que como sabemos el primero de enero se celebra la solemnidad de Santa María Madre de Dios Entonces esto es todo lo que les puedo comentar acerca de las diferentes eh, actividades que tendremos durante este mes de diciembre Traten en lo posible de preparar no solamente un pesebre en sus casas sino sobre todo en su corazón para que el niño Jesús nazca y así podamos empezar un nuevo año cargado de alegría, de esperanza y de mucha fe. Que el Señor les bendiga, un buen día para todos. Excelente, allí la información pues del padre Yen, vicario parroquial de acá de la iglesia San José de Quevedo, que nos ha invitado pues a las actividades que se van a ejecutar. Ya ha mencionado las fechas y también los horarios en las que se van a desarrollar con nosotros con al día y con la 104.3. Gran Voz Radio será hasta una próxima oportunidad. No se olvide compartir esta información y seguirnos a través de las redes sociales.